En tradiciones chamánicas, el animal de poder es una energía que puedes encarnar para obtener sus características. En esta meditación te propongo elegir el animal que te permita integrar en ti las sensaciones de seguridad, confianza y amor. De este modo podrás reactivar estos recursos tan importantes para la construcción de relaciones equilibradas.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 te propongo un juego. Sin prisa, encuentra un animal que te haga sentir seguridad, confianza, incluso amor. Contémplalo y hazte consciente de cómo reacciona tu cuerpo ante su presencia. ¿Qué cambia en tu cuerpo? ¿Qué te hace experimentar? que se siente bien con ese animal. Puedes probar con otros animales si tienes dudas y quedarte con el que mejor te haga sentir.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 Ahora, si lo deseas, puedes acercarte a tu animal de poder y observar cómo interactúa contigo. Permitiendo que tu cuerpo se abra al contacto. Sintiendo cómo cambia cuando el animal te transmite su poder al tocarte. Disfruta de esa sensación. Y si todavía no lo has hecho, te invito a que dejes que las emociones que te provoca tu animal de poder lleguen a él. Deja que tu cuerpo y mente se las expresen con libertad. Permite que te sorprenda lo que puede ocurrir. Disfruta del juego con tu animal de poder.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 Una vez lo hayas hecho, piensa en cuántos gramos pesa tu animal de poder. Y abre los ojos para volver al momento presente. A partir de ahora, podrás invocar a tu animal de poder con solo repetir una vez el nombre que le diste. Todas las sensaciones que te provoca acudirán a tu cuerpo y mente. Desde este momento dispones de tu animal de poder para que te apoye siempre que lo necesites.